Me levanto, son las 5 de la mañana del día siguiente Me dice la gente que cuando camine ande pendiente Que no mire al cielo, que mire mis pies Pero yo no quiero, prefiero mirar al frente o al revés Las nubes dibujan formas que yo debo diferenciar Me quieren decir algo, pero prefiero delirar Que los planetas se alinearon para que aprendiera a amar Que perdí mi corazón cuando aprendí a besar Los columbios del parque solo pasean mis deseos Mis ojos muestran sentimientos como un museo Fuego y agua pelean a muerte en un coliseo Y el aire se agota, su de cada verso que poseo Este año no hay tarta ni velas en mi cumpleaños Porque decidí cambiarlos por un alma nueva Donde poder encontrar la calma cuando llueva Y no esconderme debajo de la mesa en la tormenta Desperdicié todo lo que quería por mis manías No pude vivir la vida que me daría La felicidad, pensaba que llegaría el día Pero toca esperar, caminaría Pero no sé por dónde empezar